Hola, mi nombre es Ani, soy de Unión Panamericana Chocó y eh, vivo en la ciudad de Bogotá. Tengo una tienda de ropa que se llama Vera Tienda. Es una marca que tiene sentido étnico, con unas prendas que identifican nuestros territorios, que nos enseñan sobre nuestra cultura, eh, nuestras raíces africanas y eh, mucho de lo que tenemos en el Pacífico colombiano.